Hola, hola, hola. Muy, buena noche, muy, muy buenas tardes, bienvenidas a esta charla. Ay sí, se me estaba haciendo eco. Ahora, Ahora que sí. Eh, muy buenas tardes, muy buenas noches chicos y chicas por acompañarnos, les damos las gracias. Estamos hoy aquí juntas junto a Sabela y Ceci, para comentarles y contarles un poco de qué va nuestra actividad que tenemos para el día de mañana. Hola María Isabel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, las dejo junto con Sabela y Ceci, mientras yo ordeno aquí un poquito la parte técnica, que me ando mareando, así <risa> que adelante, comiencen los peos, por favor. Bueno, yo ya, mientras hacía la introducción, ya pegué los, li, los, los links por todas partes. Gracias. Van llegando y esperemos que ya vaya entrando y, bueno, con mucha ilusión de, de estar hoy aquí todas juntas, ¿verdad? Compartiendo así un poquito truquitos y sobre las, sobre las rosas. Pero bueno, parece que sí, ¿eh? que, está, que se va a ir emitiendo bien. Ya veo sí. por ahí compañeras conectadas. Aquí no, nos están saludando, María Isabel nos saluda desde España, Lili nos está saludando, Mariela, Isabel, Adriana, Francisco. uy ¿Cuántas Isabeles son? Sí. ¿no? Qué... sí. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Tenemos Isabel <ríe> no, por ahí y sí en todos lados. <ríe> sí, nos salen en todas partes. <ríe> muy bien bueno pues si si quieres voy presentando así un poquito lo de mañana antes de mientras vas colocando sí sí, vale. sí. para que así si tienen alguna duda ya pues todas vayan poniendo las preguntitas sí mañana vamos a estar Voy a abrir el cartel, por si me confundo con, las, con los horarios. Sí, estaremos eh, también en YouTube y en Facebook y en Zoom. Mañana sí es en Zoom. Eh, a la misma hora de hoy, a las 10 de la noche de España, a las 3 p.m. de México, a las 4 p.m. de Chile, a las 5 p.m. de Argentina. Espero haber hecho bien los, los cálculos, que ahora como hemos cambiado todos de, de franja, entonces hoy vamos a charlar un poquito sobre la sanación con rosas. Y ya mañana haremos ese círculo de sanación para que lo puedas probar, no solo saber, aunque hoy daremos algún truquito, entonces sería genial si puedes tener por lo menos una rosa, nosotros pusimos eh, al menos tres, pero por lo menos una rosita... Sí. Eh, para el ejercicio, si por lo que sea no la consigues no pasa nada, ponemos, te ponemos un anetérico. y luego petalitos que podemos conseguir, estos son los que menos me gustan, pero bueno, estos que ya vienen como aromatizados sequitos de, de tiendas de decoración o bazares, pero bueno lo ideal, o petalitos o ya lo que son los capullitos los botones de, que esto lo venden en herbolarios que son con los que se hacen las infusiones estos me gustan más o bueno, o si tienes que son secos si tienes pétalos tú normales, también los puedes poner un cuenquito. Y con eso mañana, pues, haremos alguna cosita. Pero por lo menos eh, para tenerlo. Que bueno, que si alguna, creo que colgó por ahí fotos, ya lo tiene, pues, genial. Porque ya también se va impregnando de la energía. Y a lo mejor se anima a probar alguna cosita y ya no espera mañana. Pero por lo menos mañana tener eso. Entonces, eh, los que estén en Zoom, bueno, pues, perfecto. Lo abriremos unos minutos antes. Eh, pero bueno, lo transmitiremos también en YouTube. Pero claro, una vez que termine el círculo, en YouTube lo cortamos, ¿vale? Por privacidad de la gente que está en Zoom, para que pueda contar dudas, expresar un poco lo que sintieron, que ya suele ser algo más, más personal. Y, y bueno, pues esperemos con, con toda la ilusión que llevamos aquí las tres de esta semana, la semana pasada, <risa> preparándolo, que llevamos toda la semana con la casa Lora Rosas. <risa> Así que estamos bien, bien, bien acompañados, la verdad Sí, sí, la verdad tienes tiene razón, sabe, ha sido una semana, bueno, más que una semana La verdad es que esta idea viene ya de, del mes pasado, que nos vienen persiguiendo Y nos habíamos un poco, bueno, yo, yo voy a hablar por mí Le había como un poco hecho el, el... evadiendo Como que ya, para el otro mes Después, no, ya el otro mes. Y así como fue el mes pasado, fue como ya, por favor, paremos de correrlo porque es necesario trabajar e integrar esta energía tan maravillosa y este mes es un mes que está ideal para aquello. Las frecuencias que están desde el día uno del mes que entraron con toda la llamarada solar vienen a trabajar súper intenso nuestro femenino sagrado y qué mejor que trabajar con las rosas. Eh, bueno, nosotras cada una trabaja el sistema sanación con rosas, cada una le coloca su toque especial y personal pero básicamente el sistema sanación con rosas es un sistema terapéutico que uno lo utiliza tanto para sanación como física emocional y mental y es la rosa la protagonista de esta terapia a mí me gusta mucho porque eh, a ver siento que es una terapia profunda y dulce desde mi, desde mi sentir, mi experiencia, siento que las personas se sienten muy eh, contenidas, abrazadas cuando vienen a una sesión de sanación con rosas. No sé, Ceci, ¿tú, cómo ha sido tu experiencia con la Bueno, a mí también, digo, la, lo que es la sanación con rosas, sin duda para mí es una de, de mis favoritas. Yo manejo mucho en cuestión de aceites esenciales también de la rosa, ¿no? Y bueno, ya sabes que también mi mi fuerte es lo cuántico no entonces viendo hablando cuánticamente uh -huh, no existe ninguna flor al menos físicamente en 3d en el planeta que alcance la frecuencia de la rosa la frecuencia de la rosa tiene el más alto nivel de frecuencia y precisamente esa es la razón por la que casi siempre cuando vemos imágenes de la virgen tiene rosas uh -huh porque la rosa realmente es la conexión con lo divino, es, es la única frecuencia que incluso la frecuencia de la rosa es mucha más alta que la del amor. Uh -huh. Por ejemplo, el amor normalmente está arriba de los 800, la rosa es la única flor que alcanza por arriba de los 1000 la frecuencia, tal vez la que le llegue a acercar un poco más podría ser, por ejemplo, si alguna vez queremos hacer... ...un aceitito o algo así y no tenemos una rosa... ...porque además es muy caro hacer un aceite de rosas... ...ese es el primer problema... ...entonces también podríamos usar digamos el geranio o la gardenia... ...o el jazmín... Que, pero, ...pero ninguna como la rosa... El, ...el hecho de que por ejemplo... que ...todas las imágenes de las vírgenes están relacionadas... ...bueno sabemos que existe por la hermandad de la rosa... ...una conexión muy importante entre la rosa y lo que sería el divino femenino, pero esa es la razón principal por la que casi siempre a la, a la virgen se le venera con las rosas, y particularmente la rosa blanca, porque la rosa blanca es la única que más, bueno, el blanco en sí, que además para muchos nos representa sería la pureza y, y la cuestión divina, pero es la que abarca precisamente todo el espectro de luz, o sea, la rosa blanca contiene todos los colores del arco iris, y bueno, a mí me gusta mucho trabajar con la rosa arco iris, cristal arco iris, que es de la energía que estamos moviendo ahorita, eh, esa se canaliza, pero en físico, la rosa blanca podría ser un equivalente a la rosa arco iris. Eh, la otra parte que a mí me encanta también es, por ejemplo, en la parte física, la rosa, y tú lo comentabas hace un ratito antes de que estuviéramos platicando, tiene un efecto sobre la piel sumamente importante, de ahí que también conozcamos todo esto de la rosa mosqueta, que es para el aceite de la cara y eso, pero a nivel de piel tiene un, un, un don o una capacidad de regenerar tejidos muy importantes, entonces ayuda mucho para también cuestiones de cicatrices entonces ahí es donde nos podemos aplicar incluso lo, la rosa o sea en, eh, si no tenemos la posibilidad de tener el aceite puede ser también directamente como una agüita de rosas no que también es muy buena para cuando se quema uno del sol el agua de rosas es maravillosa entonces este, esa, esa es esa esas digamos lo que a mí me encanta de la rosa siempre yo la trabajo generalmente yo cuando trabajo sanación cuántica y veo, y también sobre todo en una parte muy importante, es en la parte del perdón. La rosa tiene un gran efecto, su frecuencia en la parte del perdón y, por ejemplo, en lo que yo, a mí me concierte y hablo por mi experiencia también es, en muchos de los cánceres, lo que se necesita es un perdón y casi siempre no es un perdón con los demás, es un perdón con uno mismo. Entonces, ahí el trabajar con la rosa, el de mantener la, la rosa en el corazón para curar todas esas heridas, pues es maravilloso. Y eso este es más o menos como yo lo trabajo. Qué lindo. Pues me estaba acordando, Cecilia al escucharte, por ejemplo, en... Lo que comentabas, ¿no? De que el aceite esencial es muy caro, efectivamente, y las alternativas que has dado, que me encantan. Eh, también, por ejemplo, podíamos sugerir eh, el, el, el hidrolato, el hidrolato de, de rosas, que huele de maravilla. Que, aparte, como viene muy, muy concentradito, también lo podemos diluir, por ejemplo el absoluto, bueno, eso ya es un poquito caro, pero no tanto como el aceite esencial o también hacer nuestro propio aceite vegetal bueno, por ejemplo, el aceite de rosa mosqueta, como es vegetal, no es tan caro, ¿no? Eso es fácil de encontrar, <risa> como tú decías, para problemas de piel, pero luego para la tema, el tema así tipo aceite esencial que tiene ese olor concentrado y que nos mueve tanto por ejemplo, yo utilizo, mucho bueno, y tú también, el aceite sagrado egipcio el, el de rosa, claro. el, el, la chisena, la centifolia eh, porque aunque no sea aceite esencial, es más un perfumito, pero sabemos que los egipcios ¿verdad? hacen todos esos rituales a la hora de plantar, a la hora de reco recolectar. Esas tierras ya tienen toda esa magia, ¿no? de. De, de la vibración, está vibrado. Es, eso desde años y años trabajando en lo mismo. Entonces, eh, hueles una gotita de, de, de ese perfume y es como ¡buah! te traslada, ¿no? Te mueve un montón, es una, es una pasada, la verdad que sí. No sé si, por ejemplo, May utiliza alguno, otro así, de ese tipo. Bueno, eh, El agua de rosas también, es verdad, ¿eh? Sí, lo bueno, quería decir, el agua de rosas es una, una muy buena opción, que normalmente uno la prepara en la luna llena. Y, y ya el próximo mes se viene la fecha como más importante preparación de aguas de rosas. La, la noche energética, lo que se llama San Juan, es la noche con más intensidad en vibración, eh, similar a la rosa, que puedes tú crear, yo hago litros, la verdad que al araco, en esa fecha hago en yo como para el año, porque es muy agradable, y es no solamente a nivel de piel, que tú lo puedes ocupar, tal como dijo Ceci, en quemaduras, por ejemplo, una agüita de rosa te salva, te refresca, qué sé yo, pero también sirve para crear brumas, con intención de amor, de confianza, autoestima, mejorar el ambiente en casa, hacerlo más armonioso, nos sirve para algunos eh, magias de amor, que no le llama que no estamos hablando de, de estas magias de, de amarres, ni mucho menos, por favor, no se nos confundan, sino que está tornar la energía eh, en amor y perdón, porque tal como dijo sí es un... Es algo que no es fácil trabajar el auto, perdón, y con la rosa se facilita. Entonces, bueno, hoy estamos aquí conversando ciertos tips, pero quizás para mañana les podemos dar recetas para que ustedes, quienes quieran participar, tengan un cuadernito en mano, tomen apunte, eh, para que podamos darle los datos de los tiempos de preparación, por ejemplo, un agua de rosa... Eh, no es que yo eche los pétalos, le eche agua y estamos listos. No, esto requiere un proceso. Se acompaña además con cuarzos rosa, por ejemplo, para potenciar. A esa agüita igual uno le coloca unas gotitas. Si tiene aceite esencial de aceite de rosa, le pone. No tan generoso porque como hablamos, el aceite de rosa es bastante caro. Entonces, uno lo guarda, yo por lo menos lo ocupo, pero sí en casos muy extremos. Pero eh, un macerado de aceite vegetal, sí, eh, sí. O sea, uno lo puede preparar en casa y, y te sirve. Ahora, eh, en el mundo de las rosas tenemos tanto. Nosotros, bueno, para mañana tenemos no solo trabajar o la terapia o la experiencia que queremos compartirles a ustedes que sientan las energías, sino que las rosas integran muchísimas otras cosas. Integran geometría sagrada, por lo menos yo, lo que yo trabajo. O Se trabaja con código de las diosas, Trabajamos con la misma energía del dragón, que también lo vamos a ver mañana, que va a la par, eh, es una con la energía de la rosa. Entonces, eh, que ustedes se acerquen al mundo de las rosas y que no solamente experimenten la sensación y la energía del sistema, los va a ayudar a que tengan una herramienta que puede ser utilizada en diferentes áreas de su vida. Tanto en algo práctico físico como un poco más en etérico. A ver, aquí tenemos hartos comentarios. Bueno, están entusiasmadas las chicas para mañana. <ríe> Nos comentan que van a participar, que les interesaría que les diéramos estos tips un poco más para que anoten las recetas y hacer algunas cositas en casa. Aquí nos comenta Yomila que a ella le encanta el tema de los perfumes y las rosas, se conecta mucho con Miriam de Magdala. Pues entonces para mañana anotado ¿libretita? Sí, apunte. Y, y yo creo que, creo que es muy importante también este, hacer notar, y mañana ahondaremos un poquito más en eso, que ya también estamos en la capacidad o nos están dando el gran regalo de tener acceso a los jardines etéricos donde están las rosas etéricas. Entonces, muchas veces no sufras tanto si no tienes una rosa física, puedes pedir una rosa etérica y ahí todavía la gama es mucho más grande y mucho más poderosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mañana también podemos platicar un poquito sobre eso. Sí, yo, yo mañana, creo que... Dale, pero, ¿sabes? Dale. No. Como decía, que mañana lo va, las van a sentir en etérico. Sí, <risa> bueno, es que mañana vamos a hablar un poco de, yo creo que de la malla floral. Hablamos <risa> un poco de, de la malla floral, que es parte de toda la malla de la Tierra. Y eh, comentem, comentaremos un poco, a ver, las rosas etéricas las tenemos en nuestro planeta, en nuestra área, como en diversos en diversos planos <risa> planeta. Entonces, está es una... A ver, todas las plantas son multidimensionales, ya el reino de los vegetales es multidimensional, pero las rosas en especial son la madre de las madres, <ríe> entonces ellas tienen una potencia, una vibración energética que abarca muchísimo más que solo la propiedad de la flor, la propiedad de esa energía es maravillosa. Entonces, sí, aquí nos comentan el poder de la intención. Sí, el poder de la intención es una cosa, pero tienes que saber hacia dónde va la intención. <risa> Para saber con qué energía vas a sintonizarte. Y eso es lo importante que mañana lo podamos conocer también. Eh, de repente uno con la pura intención se, no llega hasta donde debería si no sabe cómo direccionar la intención. Entonces esa parte igual es importante que la conversemos. Bueno, yo estoy contenta aquí, así que por favor, no sé, no sé, hay como tanto para decir. Pero una cosa que te, que te emocionaste, Michael, lo del mes que viene, San Juan, estamos en abril, ¿eh? O sea, no, tenemos pero... que pasar... Tenemos que pasar aún por mayo, que es ahí y así también engancho. Uy, es que para mí no existe Claro, marido. claro. Eh, en abril ya tratamos mucho la frecuencia de las rosas, porque acabamos de pasar el solsticio, el primavera y todo eso. Y luego, bueno, pues luego sí, en el, eh, el equinoccio. Eh, y luego en San Juan, pues efectivamente vamos todos haciéndonos nuestras felices, felices. Eh, pero bueno, sí que es verdad que este mes se nota mucho y el mes que viene, claro, es el mes de, de Madre María. Claro. Entonces, hay gente que igual no tiene ninguna conexión con, con María, ni, bueno, pues, pues a lo mejor, porque incluso hasta la rechaza por temas de educación, de religión, eh, pero al final es el divino femenino, ¿no? Entonces, eh, te puede parecer, pues bueno, Isis, ¿no? Que hablábamos, que aparecía muchas Isabeles hoy, nos sí. ¿Sí puede aparecer eh, Kuan Yin... Eh, madre María o Miriam, como hablaban, lo importante es eh, esa figura que de alguna manera todos sentimos, que es esa madre universal, que nos da ese apapacho eh, tremendo, ¿no? Eh, pues lo que decían mis compañeras, por ejemplo, todos conocen las propiedades cosméticas de la rosa para las heridas, pero claro, es que también son para las heridas del alma, ¿no? Y tienen, entonces, sí. cuando trabajas con las rosas en sanación, sientes ese amor tan grande, tan grande, que a veces habías olvidado que seguía ahí, sientes ese arropo, sientes que, que bueno, aunque hayas hecho daño, que todo es perdonable, aunque te hayan hecho daño, que, que puedes superar ese, ese dolor, ese es el gran regalo no para, para mí, la verdad, y después luego, pues como decía May, Claro, no vamos a estar toda la vida sanando eternamente. Siempre hay cositas, ¿no? Si no, no estaríamos aquí, ya hubiésemos trascendido. Pero efectivamente, este año las estoy sintiendo mucho eso, lo que decía la geometría, los códigos, ¿no? Como ayudándonos a aperturarnos todavía mucho, mucho más, ¿no? Entonces, que nadie se extrañe si de repente empieza a ver Rosa, se le empieza a aparecer María, porque es, es ese llamado, ¿no? Y tan, tan hermoso, tan, tan bonito. De hecho, yo cuando estuve en la Stonebury, en la capilla de, de Miriam y de Yeshua, eh, fuera había un rosal, como no, siempre que hay la energía de la diosa hay rosales, agua, rosales, suele ser, ¿no? alguna cuevita, tal, y la verdad que era un sitio muy sencillo, con un jardín precioso, y, y precisamente ella lo que me decía que es que para conectar, conectar con ella el mejor sitio es precisamente la naturaleza, ¿no? Que también es un poco lo que nos están pidiendo salir fuera, a conectar con, con, con los or, con, ay, perdón, con los bosques, ¿no? que ahí podemos recuperar memorias, con las flores que nos sanan, ¿no? que ahí están, están ellos siempre, los vamos a sentir, vamos a poder conectar con ellos a través de, de las flores, que es tan, tan bonito. ¿no? Entonces, eh, es otra forma también de seguir encontrar esa energía crística que, que tenemos todos en nuestro interior, no deseando aflorar. Sí, y tenemos y como harto, harto trabajo este trimestre porque viene la energía preparándonos ahora después viene mayo que es con la madre uh -huh. después viene eh, junio la hija <risa> la, es, es la, la dama, la doncella y la, y, y la vieja sabia vienen en la triada de estos, de estos meses, entonces eh, yo creo que vamos a tener harta actividad siento yo, se me ocurre, no sé por qué tengo la idea <risa> que nos vamos a repetir <ríe> eh, una actividad más bien relacionada con esto porque, a ver, el, divi el divino femenino o nuestro ser crístico femenino eh, está en todos nosotros no es propio de las mujeres si bien es cierto para nosotros ahora es intenso y es porque estamos con una sensibilidad especial pero también tenemos que ir esto integrándolo hacia nuestras eh, figuras masculinas los hombres aquí tienen bastante que hacer y por lo tanto va a ser, van a ser meses de trabajo bastante intensos para ellos también. Así que esto es un tema eh, tan amplio como yo les comentaba que le podemos ir dando diferentes enfoques, diferentes ópticas, porque no se trata tampoco que mañana las atiborremos de información porque no van a saber, eh, ¿y a qué vinimos? Sí. <risa> Vamos a ir probando, las vamos a ir acercando desde a, a nuestras experiencias, por supuesto, enriquecernos con sus propias experiencias, pero la idea es que experimenten, que se permitan experimentar con cosas nuevas. Así que, bueno, no sé si algo más quieren comentar. Aquí tenemos varios comentarios eh, en línea. Los voy a leer. A ver, bueno. Son hartos saludos y gracias. Pero aquí, a ver, nos mandan un abrazo. De nuevo, interés para las recetas. Mucha alegría. Gracias por tocar este tema. La actividad se ve bonita para mañana. Aquí hay, Jolima nos está justo comentando, eh, julio 22, Miriam. Mayo, María. Sí, es, verdad. es verdad. Eh, Edith nos dice, muy interesante, un placer escucharlas de percibir sus bellos corazones y recibir sus regalos de sabiduría. Yolima nos comenta, eh, conexión con los elementales, con la tierra, unidad. Gracias a ti, bueno nos dice gracias mil, gracias a ti por comentarnos. Mira, hay comentarios en Facebook que no los veo yo aquí en el panel porque no son directos de la página, pero voy a entrar a mirar. Porque sí, no sí, veo que están en los grupos. Si quieres, mientras también aprovecho, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo hago? Que tampoco hay que, a lo mejor mañana a alguien no le cuadra, que aunque luego quede grabado, ¿no? Eh, o Exacto. le coincide que lo va viendo en un sitio y no tiene dónde apuntar, no pasa nada, lo puede repasar luego. Pero bueno, que a veces es dejarte llevar por tu corazón, ¿verdad, Cecilia? totalmente unos, petal, unos petalitos, ¿verdad? Y a lo mejor ponerlos en la bañera o en la almohada, ¿verdad? O dejarlos por la noche, sobre todo en estos días de luna, dejarte el conquito con los pétalos cuando ya están las flores así un poco... Que no están mustia la, los pétalos, pero sí la flora, así el tallo un poco, pues lo deshojas con todo el cariño y luego te lavas por la mañana con esa agüita, ¿no? Cositas así que son... Sí, las puedes, las puedes dejar ahí toda la noche o en el sereno y te queda un agua deliciosa que puedes hacer, como dices, para la cara, o tan, cualquier cosita de piel, e incluso para a mí me encanta ponerlas en los altares, ¿no? Así ya, tomo mis flores de las rosas que se van secando, las desojo, y las voy juntando y hago un montoncitos, y las voy poniendo en diferentes partes, ¿no? Así como armonizadores, las voy poniendo mis montoncitos así en diferentes sí. partes de la casa, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? Sí, sí, tiene sí. toda la razón, sí y, y, y uno, uno, perdón que te interrumpa, pero de repente hay cosas que son tan prácticas y que se nos olvidan y son tan simples de hacer. Entonces, que nos hayas recordado esto a mí me parece perfecto porque si tú no me lo dices ni se me ocurra comentarlo. No, fíjate que, que es impresionante y si quieren hagan la prueba. O sea, como dice sabe no, no es de que nos crean. Pruébenlo ustedes, hagan la prueba, ¿no? Pero, sí. Pero... Eh, el poner rosas en lugares donde se sienten muy pesada la energía, hay un cambio que se siente, sí. uh -huh, impresionante, y, y es interesante ver luego qué, qué pasa con las rosas, muchas veces lugares donde está muy cargadito, la rosa absorbe y a lo mejor se seca muy rápido, pero hay otros lugares donde las rosas pum, abren precioso, ¿no? entonces también es, es interesante como tener, la o, o más bien irnos enseñando, a ver esas señales de, de, de qué nos están diciendo las, las rosas y las flores en general, ¿no? Porque hay que ver que, qué les está pasando y de ahí podemos tener mucha información. Sí, de, de hecho, hay una, una técnica de testeo de la escuela de ISI, eh, donde uno puede testear cómo está eh, la casa. Ya si no tuviéramos ningún recurso <risa> más que flores, eh, se coloca en un en un florero a la redundancia, cuatro rosas, tres blancas y una roja. Se colocan con un, eh, más o menos dos tercios de agua de lo que es el florero, donde van las rosas, y se le hace un círculo de azúcar a este florero. Entonces, esto se deja en el centro de la mesa donde las personas comparten, donde comen, y en un plazo de 24 horas tú tienes que observar cuál de las flores se marchitó, si fue la de la derecha, si fue la de la izquierda, si fue la de atrás, si fue ninguna, y según cuáles se van marchitando o cuál florece, porque algunas se ven aún más grandes, eh, tienen un significado para testeo, eso también lo pudiéramos conversar, porque uno, eh, un, que sea la de la derecha o la de la izquierda significa si la energía, por ejemplo, es tuya, es de fuera, si hay alguna falla energética dentro de la casa, entonces... Que es algo bien simple, pero podemos ver eh, mañana los significados también. Si alguien quiere testear y jugar un poco con sus rosas en casa. Uh -huh. Así que, no sé, yo creo que vamos a estar bien entretenidas. Nos han mandado sí. esta información de, de arriba también para que les compartamos. Entonces, por eso les decía, creo que vamos a tener que repetir, ¿no? Sí. <risa> De hecho me estaba acordando ahora al escuchar con lo de los ambientes o lo que, no, que como entonces y lo de poner las rosas eh, es que a veces, no, por ejemplo, que viene mi suegra que no la soporta cenar, ¿no? <risa> Pongo las rosas en el, en la mesa, ¿no? En el centro, aparte de que ya dan alegría, ¿no? Solo verlas y belleza, porque es una de sus misiones también, ¿no? El aportar ese amor, aportar esa belleza. Pero la, bueno, rosa, bueno. la rosa con más espinas va para donde va la suegra. <risa> Pero bueno, pero me va armonizando. Bueno, las brumas que decías, ¿no? Yo, yo, en Navidades siempre me piden, me encargan muchos sprays para, y además siempre se suelo poner eso, pues a cebo, para la color, eh, eh, rosa, caramujo, ¿no? Y cositas así para... para generar un poco, que luego la que tiene maldad tiene y no hay manera, pero bueno, así de por menos de primeras también, aunque sea para limpiar, eh, ya ayuda un poquito, ¿no? de rosas también por supuesto eso siempre siempre siempre ayuda verdad y después luego que bueno que hay gente que a lo mejor por lo que comentaban por ahí lo de los lirios que también se le aparecen los lirios las calas los claveles están saliendo mucho ahora las amapolas también depende un poquito sí. de lo que y las orquídeas sí, sí, sí, sí. el lirio es que en realidad estamos como en el septenio porque por lo menos yo estoy trabajando bastante como asociando una por chacra, pero también hay como un team, hay un botiquín de flores para trabajar energéticamente. Uh -huh. y mira, ahí nos están riendo con lo de la suegra. <risa> <risa> ejemplo, pesado. Claro, ¿para qué nos la vamos a tomar con la suegra? Bebé? Es verdad. Es verdad. Es sí, sí, sí. Mira, aquí Lima nos dice: acepta a la suegra, intégrala. Claro, sí, pero después roja, no te sale, no sale. la cosa. La nos ayuda, nos ayuda. Pero bueno, como somos humanos, a veces tenemos momentos, luego me lo trabajaré, pero al principio a veces. Ahí ya cuando el... nos toque a nosotros, a ver, ¿eh? Entonces... Bueno, no, ni se diga. <risa> pero no sé a quién le leí por ahí que hablaba de lo que los aromas que estaban llamando o algo así, eh, porque sí, es verdad pero... que, por ejemplo, lo que decía Ceci, la orquídea todavía tiene una vibración tremendísima, pero no huele, ¿no? La, no es la diferencia que tiene con la rosa, ¿no? Hay veces que cuando trabajas con las rosas en etérico, la gente percibe olores, ¿no? Eh, que Gente sí. que en principio no siente nada y dice, ¡ostra! ¿Qué pusiste? Nada, <risas> pusiste un ambientado y, y, y les viene el olorcito, ¿no? Entonces, eh, es verdad ahora, por ejemplo, que hay a lo mejor tanto Gregor de miedo, ¿no? Cositas así, a veces hay días que se siente duro, se siente... Eh, yo recomiendo siempre echarse un poquito de eso, la esencia de, de rosas, aunque no sea tan... Bueno, tan buena como el aceite esencial, pero bueno, tiene parte de las cualidades, podría valer. Lo importante es, a, a partir de ahí, que nos ayuda a conectar ¿no? con esa frecuencia, ¿verdad? Y, y incluso a veces cuando vas a hacerte reiki, ponerte un poquito de, de ese aceite en las manitos, ¿no? Olerlo, sí. eh, eh, eh, cuando sales a la calle y la verdad que se nota, se nota el impulso que, que le da. Sí, sí mira, aquí... Eh... Sí. Sí, yo, yo no tengo suena, así que me salgo. Por eso he hecho, he hecho la broma, porque no tengo. Así que no se preocupen, no se preocupen. De todas maneras, si tuviera, claramente yo la integraría en amor. No sé si ella me integraría a mí, pero eso ya es otro punto. Eh, aquí nos está preguntando Patti sobre si la esencia de rosa sirve. Pero, um, ¿a qué nos referimos con esencia de rosa? Porque algunas veces llaman esencia de rosa. A agua con aroma de rosa. Otros le dicen esencia de rosa al aceite esencial de rosa. Así que, Patti, si nos pones más clarito a qué te refieres tú con esencia, te podemos responder. Por ejemplo, aquí en España venden así como unos botecitos que le llaman esencia de rosas, que suelen ser preparados químicos para echar en quemadores, por ejemplo, o perfu mini perfumitos, que suelen tener bastante química. Pero bueno, más vale eso que nada, claro. No sé si en el caso, no sé de dónde es que no he fijado, pero no sé si en este caso, pero bueno, siempre es mejor a lo mejor hacer ese macerado que sí, mañana. Aceite, no va, aceite, ma aceite de rosas. Nos sí. dice aceite de rosa. Sí, Pati, mira, si sí, sí, cuando acabe el video lo retrocedes un poquito, hablamos bastante sobre el tema aceite de rosas en un principio. Así que sí, aceite de rosas, por supuesto. Siempre, siempre va a ser útil. Y como dice, sabe a nada, también te puede servir para aromatizar estos con efecto químico, no se te haya a ocurrir colocarte encima así, porque ahí ya estamos hablando de otra cosa. Te puede, te puede a lo mejor hacer alguna reacción alérgica, pero bueno, pero a lo mejor es el aceite de rosas, que es mosqueta, que es vegetal, sí, sí podría valer. Pero bueno, que yo a mi sogra la quiero mucho, ¿eh? que tonto, pero hay muchos comentarios. No es mi caso, no. pero bueno, como siempre tienen fama, pobres. Sí, para mañana nos están preguntando si vamos a dar eh, cómo macerar el pétalo de rosa con aceite de oliva. Sí, por supuesto, eh, ningún problema. Mañana les podemos dar la receta para hacer un, un macerado en casa, un oleado de rosas. Sí, que eso es facilito de, de hacer. Sí. Sí. O sea, macerado y agüita. ¿No? Yo fui tomando nota. Sí, anota el macerado, sí, agüita. Perfecto. perfecto. El, el, el, un saumo, por ejemplo, lo podemos ver mañana también. Un, un saumerio de, de rosas que es para mantener el amor en casa. Eh, que se acompaña con canela, no es, no es rosita solo, es con, con canela. También eso lo podemos ver claro. para mañana. Así que, ya sabes, libretita y apunte. Pero bueno, la que pueda, idealmente tenga rosita, si no tiene no importa porque vamos a trabajar igual desde el etérico. Si alguien necesita, depende de su clima, una mantita para cubrirse, porque también puede suceder que al ir sintiendo la energía puede sentir frío y cambios de temperatura corporales. Quien quiera colocar aroma de rosas mañana, sea en varita para quemar, sea aceite también, por supuesto. Ustedes hagan de mañana el espacio más cómodo, sagrado, que puedan darse y encontrar. No se limiten, si sienten que quieren colocar, no sé, aromas cítricos, no importa. Coloquen mañana lo que ustedes sientan, lo que tengan. Yo siempre les digo, hacemos con lo que tenemos. Ya, entonces, si no tengo, no importa va a participar igual, la energía se va a sentir igual, la van a vivir, vivenciar, y después más adelante, como eso va a quedar guardadito, lo pueden revisar, si en algún momento tienen los materiales para darle otro énfasis energético. A ver, ¿qué tal un dulce de rosas? ¿Y <risa> Antes de empezar en el, en el live estábamos hablando de, comer. de la mermelada y la nieve de rosas. Sí, uh -huh. estábamos, estábamos sí. en eso. Sí. No, sí, ves, podemos tocar todas las áreas porque la mermelada de rosas queda deliciosa, pero esa receta también hay que, hay que entregarse. Las vamos a hacer un día un, un especial gourmet. Exacto. Uh -huh. Tomar infusión de rosas, igual chicas, cuando ustedes se sientan como tristes, un poco desesperanzadas o, o bajitas de energía, un tecito con pétalos de rosa también es magnífico para el alma. Y sube bastante la, la energía. Más es en de rosas amarillas, ¿no? Sí, que además, fíjate, eh, estábamos comentando que donde estaba Maira ahora mismo, pues hace un poco de frío y justo se encontró rosas amarillas, que es como el sol, y luego tenías el escaramujo, ¿no? Las, las, las, las, las rositas pequeñitas que también dan ¿Sí? mucha vitalidad. Y digo, bueno, se ve que necesita, pobre, como no le... esa noche extra. Y en mi caso fue curioso porque, bueno, me compré, a mí me encanta la blanca, como decía Ceci, es, bueno, la, ante la duda de que no sepas cuál usar, es la que tiene la vibración claro. más elevada, pero es que además, bueno, ahora no se ve mucho con el foco, a ver, pero siempre tienen un toquecito verde, ¿no?, como de sanación, pero es que hoy me encontré unas que, bueno, que en la foto que puse parecían, sí, son violetas, bueno, una preciosidad, y sí. justo ahora que venimos de la Semana Santa, Feliz transformación, la transformación. Feliz Plena maravilla. transformación. Sí, esas son las que salieron para, para utilizar mañana. De hecho, cuando estaba preguntando así un poquito por el grupo, me venía un poco eso, eh, elevar frecuencia y conectar con el amor. Era como que los que nos lo, conectamos hoy lo van a, o lo van a ver luego en diferido, era como lo principal, que querían transmitir para las rosas, conectar con el corazón y elevar la, la frecuencia. Así que, bueno, pues mira, ahí ahí tenemos ahí ese recadito, que luego cada uno saca sus propias ¿no? eh, sensaciones, ¿verdad? Sí, por supuesto, mire, aquí súper amorosamente, eh, Yolima nos dice que, a ver, estamos en total luz, el sol con fotones nos despierta y despierta, pendeja o despeja, porque dice yo, yo lo puedo tomar de Hay las diferencia. dos. Pero en ambos casos significa que nos abre la, ilumina, ilumina la vida. Eh, ella nos dice que toma manzana verde con canela molida en agua caliente. Eso que tú bebes en infusión, también tú lo puedes saumar. La cascarita de la manzana, si tú la pones a secar de la, de la manzana verde, y luego le agregas la canela, lo puedes ahumar, le puedes colocar unos pétalos de rosa, un saumo de día a viernes te queda perfecto, perfecto para cambiar la vibración de tu hogar. En infusión puede ser pétalo fresco o seco, cualquiera de los dos. De los dos. Siempre, sí, cualquiera de los dos, pero siempre en, en fresco, vas a tener que duplicar la cantidad de... Me estoy riendo porque dicen que el rayo es despendejador. Eh, las chicas se están reaccionando todas con risa. Me encanta, me encanta esa energía. Claro. Es, que... es la rosa amarilla que ya no está dando esa alegría. Sí. Pero sí. que... que, que... Que no, lo, que no lo lleven a hervir, eso sí, porque si no se sí. daña un golpe. Es mejor a fuego lento que vaya cociendo y después luego se, luego se deja infusionar un ratito, luego se cuela, eh, porque al, por lo menos para mí, no sé las demás, a mí no me gusta hervirlos. No, yo tampoco los hiero, tiende a, a quemarse, se pierde mucha propiedad cuando se hierve, ese sí. es el tema, si sí. también y en general yo no tolero las bebidas calientes, entonces aunque quisiera sí. no no... no, no. No puedo así. Pero también puedes, o sea, cuando lo dejas, una vez que ya lo haces y lo dejas enfriar, también puedes hacerlo en agua del tiempo, ¿no? O sea, agua normal de beber. Claro, y le puedes. Sí. Un hielito si quieres después, nada sí. que está colado. ¿Un, un cuercito rosa ahí. Sí, sí, eso, sí, claro. que eso es lo que te iba a decir, que también sí. sería bueno para mañana, si alguien tiene un cuercito rosa por ahí, para complementar, también estaría bien. Uh -huh. En la alquimía, con los dos mundos, me encanta. Sí. mira, Yolima nos dice lo del despendejador, dice, lo dice otro señor, no lo tomen a mal. No te preocupes, nunca lo vamos a tomar a mal porque nosotros somos todas muy resueñas. Sí, Así sí. que... Nos causó muchas gracias. Y a todas, yo creo, que fue muy agradable y simpático. Y ayuda Así mucho, que... ¿no? Sí. Rayito. Ustedes saben que aquí el... somos alegres, sí. Pues ahora, además, est estos días que, que, que, bueno, que también, bueno, hablan las compañeras mucho de las propiedades, eso pues cuando andamos bajos de ánimo, todo lo que es ansiedad, depresión, bueno, todo, todo lo que es de corazón también... Eh, pero incluso de pulmón ¿no? incluso a veces, aparte de olerlo ponerlo en un difusor, un aromatizador podemos hacernos friegas también en el pecho, si el aceite esencial es muy fuerte, pues mezclado con un aceite de oliva, bueno, si vamos a hacer el oleato que ya es más, uh -huh. más suavecito pues nos lo podemos poner directamente en la en el no hacer esas friegas, y cuando son bebés en las plantitas de los pies en vez de sí, en el pecho Claro, uh -huh. también para la, las personas asmáticas también puede, les, sí. también puede ayudar mucho Sí. sí, sí, sí, sí, es cierto. Y luego, pues eso, pues para los que tienen que trabajar, memorias de dolor, por ejemplo, yo qué sé, ahora, me acuerdo ¿no?, cuando, que Mike, haces mucho lo del trabajo de ancestros, por ejemplo, acompañando esos procesos, ¿no?, sí. que luego a lo mejor te han liberado algo, pero a lo mejor están unos días así como, ay, ¿no?, el poderse apapachar así un poquito. con Sí, esa, ¿no? normalmente los lo acompaño con algún aceptito o alguna bruma extra. Sí. Eh, y algún baño, normalmente se van como con todo el kit, porque sí. cuando se liberan estas memorias del dolor, como dices tú, lo que es a nivel ancestral, eh, eh, suele ser una, no muy fácil. Generalmente el trabajo de sanación nunca es muy agradable, siempre tienes un momento de introspección y que uno, como que te duele, no sabes de a dónde, pero te duele. Tiene sí, una pequeña crisis a veces, ¿no? Sí. Y esta, la crisis curativa, pero finalmente. Pues cuando mueves cosas, pues por algún lado tiene que salir, ¿no? Entonces, sí. Uh -huh. Y la naturaleza ahí siempre está para. Sí, la para madre naturaleza tú. nos provee de todo. Lo más, de más tal... posible. Nos uh -huh. sí. acompaña en ese proceso maravilloso. De verdad que sí. Además es que la rosa es como un catalizador, no es un todo, cualquier cosa que hagas es un, un que sea una gotita de rosa y todo lo potencia, ¿no? es, sí. es mágico. Bueno, chicas hermosas, yo creo que ya nos vamos despidiendo para mañana, sí. dejándole las invitación hecha ¿sabe? Por favor, datos técnicos. La recordamos, para lo que llamaron tarde, mañana, a la misma hora que hoy, es decir, 22 horas de España, 3 p.m. México, 4 p.m. Chile, 5 p.m., Argentina, cualquier otro país que nos hayamos eh, escapado, pues lo es fácil convertir a partir de ahí. Eh, entonces vamos a estar en en el Zoom. Ahora voy a colgar ahí el, el enlace donde está eh, el, el, el, si el cartel con el Zoom, eh, por ejemplo. Luego lo colgamos también en, en el de Facebook, ahora lo pues en YouTube. Eh, Quien no le guste el Zoom, estaremos mañana. Hacemos cambio, ¿vale? Mañana estaremos en el YouTube de Red Natur Seguiremos igual en, en todos los, los Facebook de todas, Facebook. Sí, pero bueno, como lo hacemos así en colaboración con, con la hermana de la Rosa y, bueno, y por supuesto con Giragana Reiki donde hace IMA y toda su magia, sus cursos y sus terapias <risa> estupendas y Cecilia y yo en Responde pues Ahí, haciendo sinergias maravillosas. Además, me encanta porque cada una con su toque, pero las tres nos gusta hacer esa mezcla, ¿no? Que a lo mejor pues Cecilia pone su máquina cuántica, pero luego le gusta darle su, su rosita a la persona, ¿no? Y, <risa> y yo soy igual también. Porque, ¿no? Cada una pues eso, una con sus toques del jardín distintos, ¿no? Pero, pero al final es la, la misma esencia, que es, lo, que es lo bonito. Entonces mañana, pues bueno, queda encargada entonces... Es May de darnos un poquito más concretas de eso que ha gustado tanto, ¿sí? Eh, Cecilia nos va a estar guiando una hermosa meditación con rosas etéricas para que las podamos sentir. Y yo voy a hacer un mix. Los que traigan rosa física, trabajaremos con la rosa física. Apoyaremos todas desde aquí con las etéricas y si alguien nos lleva no pasa nada, se la ponemos. Podemos traer quien quiera, que se traiga apuntado, eh, personas que le quieran hacer sanación y no puedan venir y eh, podemos dedicar un momento enviarles también a ellos sí, entonces que tengan su libretita y luego ponen las manitos y les enviamos ¿no? ¿se me olvida algo? creo sí. que no no más no, o menos. No, creo que no. Es que ha salido tanto aquí que vamos a tener que mirar el video sí, para ver qué dijimos que no, bueno, estoy apuntando sí. buena periodista sí, para que, es que no es que digan que... que voy borrando con el codo lo que voy escribiendo con la mano sí. pero bueno, yo creo que aquí un, poquito, un poquito una idea de todo, de todo lo que se pueda hacer y que, que aseguro que alguna hoy tiene algún mensajito a lo mejor incluso de noche eh, y mañana las pues recetas en concreto, hablamos un poquito más pues eso, de los dragones, de la malla floral, bueno, alguna cosa que surja y después ya vamos directas a, a trabajar la sanación a sentir esas rosas, cada una que reciba lo que necesite, sea sanación, activación, que pase la magia y, y bueno, pues felices estamos aquí todas de, de compartir y de vernos mañana de nuevo, sí y y bueno, pues agradecer a cada una de mis compañeras por vibrar también este trabajo tan bonito y a todos los presentes por mi parte. Y sí, bueno, lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci, gracias, ¿sabe? Eh, sí, Ángel, llegaste tarde a la colita, pero lo puedes volver a ver porque está, queda, queda aquí en el canal y en las redes sociales, así que hazle nomás el, el review. Los que lo ven después apuntan a dudas, nos las dejan debajo y así las hablamos mañana no hay problema. Sí. Para, igual mañana no puede estar y ve el vídeo en diferido y quiera dejar alguna pregunta, que la deje que si es larga de responder, se la respondemos en el vídeo y sin ningún problema. Uh -huh. Creo que sí. Pues sí. muchas gracias también, chicas hermosas, muchas gracias por compartir uh -huh, y por sí. estar en este espacio. Les ha gustado mucho eh, la broma del despendeje, así que <risa> aquí nos están diciendo... <risa> Mañana es incluso de rosas del despendeje. Sí. Pero así que ya, ya saben, tenemos una nueva, eh, se ha canalizado una nueva esencia. Rosas para despendejar, me encantó. Así. Y no sé si es el mismo significado en todos los países, porque sí, en México también es así como, o sea. ¡pah! Despierta, ¿no? Exacto, sí, sí, ese es el, lo estoy tomando con ese eh, significado, con ese simbolismo. Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por participar, por sus comentarios, por su buen humor, se han reído bastante con nosotros, nosotros junto a ustedes, no de ustedes, por favor, no. junto a ustedes. Y mañana nos vemos entonces junto a Ceci y Sabe a través del Zoom y también nos van a encontrar por las redes sociales. Y Yolima, un gusto porque me alegraste el día y nos has dado la palabra clave para mañana. Así que muchas gracias. Ceci, ¿sabe? Mil gracias, qué gusto verla. gracias, un gusto. Bueno, es que nosotros hemos estado como si estuviéramos tomando café juntas. Claro. Espero que, que nos bien. Esa era la idea. me la vendieron, ¿eh? Por eso, mira, ay, yo... <risa> y si hubiésemos estado tomando café juntas, no nos hemos tomado ni un sorbo café por estar chismeando. Sí, exactamente. <risa> también, también. <risa> Así que, bueno, bye, bye.